Pues les damos la bienvenida. Bienvenidos a Hoy Oramos en Vivo. Y somos así sus, amigos, es, sus amigos, Elida Madrigal y Rafael Cavazos. Así es, sean bienvenidos todos, todos y cada uno de ustedes a este espacio de Hoy Oramos en Vivo. Pero bueno, como ustedes saben... Siempre primeramente damos la palabra y después nos vamos a la oración. Siempre tenemos que tener la base de la palabra de Dios. Así es. Y bueno, pues ya estamos en vivo eh, a través de YouTube y vamos a estar enseguida también en Facebook y en fin. otras plataformas más que tenemos. Así y, es. Y pues compartiendo con todos nuestros amigos y Aquí que nos visitan y aquellos que eh, ya están eh, con que se han suscrito, que se han ¿verdad? suscrito, que, que se así han suscrito es. A, a nuestro canal. Y pues uh, bueno, pues les damos la bienvenida. Así es, pero también les decimos, les agradecemos muchísimo que usted se suscriba. Que usted comparta estos videos y que usted nos marque ahí un like, un me gusta, eh, que nos mande un chat, que nos diga pues yo aquí estoy, me llamo María, me llamo Juanita, me llamo Roberto, me llamo X y estoy escuchándoles, me gusta lo que están haciendo, eh, pero sí nos gustaría que nos digan de qué parte de este mundo están, de uh -huh. qué parte nos están escuchando. Ok. Eh, bueno, pues vamos a continuar y pues vamos a a, a sí, decirse el tema, el tema de hoy. El tema de hoy. Va a estar hoy. dividido en dos partes ahí. Muy bien. Haciendo la parte que a mí me corresponde, así pero bien. en la parte bíblica. Uh -huh. también tenemos ahí un, un, un tema así es y, y es y obedezcan a las autoridades ese es el tema y obedezcan a las autoridades entonces nosotros ya estamos haciendo la parte que nos corresponde ajá, sí, claro Mira, porque estamos ya aquí mi esposo y yo a, haciendo este tipo de trabajo claro y, que sí pues, estamos tratando de obedecer a la autoridad máxima que es nuestro Dios amén, amén, así el es de compartir correcto. con todo el mundo su palabra. Su palabra que es tan importante. Así es. Así es que estamos en la línea. Y vamos a continuar. Y bueno, pues agradecemos ya eh, las personas que están por pues ya empezándose a conectar. Así es. Y pues sí, eh, como decía ahorita mi esposa, pues que le cuesta eh, suscribirse, a, además que le cuesta, pues eh, compartirlo y marcarnos un me gusta. Un no me gusta. Así que no, no le cuesta nada y, y esto es... Así es. Eh, para ir a, hacia adelante. Y, claro eh, que y sí. el tema, como les dijimos, ¿verdad? Pues es... Así Hay es que, que o, obedezcan. Claro, claro que sí. Haciendo <ríe> una parte que a mí me corresponde. <ríe> y el tema es, y obedezcan a las autoridades. Muy bien. Ok. Y ahorita les vamos a platicar un poquito más el por qué ese tema. Ok, y vamos a estar en. Primera de Pedro. En primera de Pedro, sí. En dos, primera carta de Pedro, en el capítulo 2. Pero vamos a estar del verso 13 al 17. Al 17. Pero en una. En una, eh, escritura, ¿En una versión. Eh, sí, en la que tiene una traducción. La palabra de Dios para todos. La palabra de Dios para todos. Ajá, ah, pues así es. Me gusta. Eh, es una. Biblia simple, sencilla. Simple, o sea, con, con eh, palabras este que se pueden entender. entender mejor, claro. Ok. Entonces, ahí es donde eh. aparecen, obedezcan a las autoridades uh -huh. en, en esta Biblia. Exacto. Eh, en otras Biblias menciona lo mismo, pero de, de otra manera, eh, hablando hacia la obediencia. Este, y hablando hacia, hacia la autoridad Así es, y el 13 nos dice Por el honor Que le deben al Señor Respeten a todo ser humano Tanto al emperador Que es la máxima autoridad Ahorita vamos a continuar Con el verso que sigue, pero Aquí qué nos está diciendo Dice que por, por el él. honor que se, se debe al Señor, o sea, a nuestro Dios. A nuestro Dios, a nuestro Padre A Celestial. Él le estamos dando toda honra, le estamos dando toda gloria y le estamos dando toda todo. alabanza. Amén, así es. Y dice, y respeten a todo ser humano. Fíjate qué interesante esto. Muy, son, muy importante. Eh, cuando dice aquí, respeten a todo ser humano. Correcto. ¿Qué es lo que... Es, ¿Por qué este, este de, mensaje? De, de cualquier nacionalidad. Sí, sí, sí, sí, sí. Aquí no hay nacionalidades eh, eh, en particular. Claro. Pero el por qué estamos hablando de esto. Miren. En nuestros días, sí. en nuestros últimos tiempos de, de, de, de nuestra es, vida. Estamos viviendo. Estamos viviendo un sinnúmero de actos vandálicos de crímenes de violaciones violaciones, violaciones. a todo tipo de, de, de, de situaciones situación a las sí. autoridades al ser humano a, bueno ha sí. sido un, un eh, sino, tremendo problema sí, no hay respeto mundial. sí ya sí, no, ya ya es es una decadencia este, moral, moral, espiritual y Espiritual de todo. Y, y, y todo como que ya El, el, el, el ser humano Este no, no no no entiende estas cosas Entonces está muy Muy arraigada la maldad Y ahí está el, el problema Así es, entonces Imagínense ustedes Hay una marcia Que se hace Con, con justicia Vamos a llamarlo así Sí pero se infiltran siempre gentes que van y hacen daño Los que hacen maldad, sí Porque hay gente que hace daño Correcto ¿Verdad? Y esto no es nada más en Estados Unidos o en México O en Venezuela no. O en Perú, en Chile, en Colombia, en cualquier parte del mundo Sí, se hizo mundial en, en, en, Sí, en España, en Italia, en Francia, en Alemania Bueno, ¿en qué parte No Sí. Ok. Entonces, vamos a pasar al 14 para que vayamos entendiendo mejor esto y esperamos poder dar la mejor explicación posible. Así es. ¿Qué nos dice el 14? El 14 nos dice como a los gobernadores que son enviados por el emperador para castigar a los que hacen el mal y elogiar a los que hacen el bien. Aquí ya nos está dando una pauta. Antiguamente, era esto cuando se escribió, cuando Pedro escribió esto, pues eran sí. er, er, los estilos de mando. Eran, er, eran los, los estilos, sí, porque había... De, de gobierno que había. Sí, más ¿verdad? Entonces, reyes, sí. ahora en nuestros días, también tenemos uh, algunos emperadores, también sí. tenemos reyes, sí, en algunos uh, tenemos países, presidentes, sí. uh -huh. tenemos primeros ministros, y tenemos... Uh, gobernadores de estado, de los presidentes municipales de, de las ciudades. Correcto. Eh, sigue prácticamente S lo mismo. Sigue, sigue. Y más diluido, más. Eh, pues sí, digo que en cada país se maneja de, con un lenguaje quizás un poco diferente. Diferente. Pero eh, por todos lados es, es, es más o menos es lo mismo. Muy y bien. dice que para castigar a quienes. O pues sea, a los que hacen el mal. A los que hacen el mal. A los que hacen el mal, así es. Entonces, si hay una violencia, hay destrozos. Uh -huh. Imagínense ahora, con todos los medios que tenemos, que cada teléfono es una cámara de video y es una cámara fotográfica. Sí, sí. Y que podemos estar dando mensajes al instante a cualquier parte del mundo. Correcto, así es. Entonces, imagínense... Si fuésemos bien honestos todos, los que están marchando bien, los que van en esa eh, caminata, marcha, o Ajá. como se le quiere llamar, y van en el lado bueno, para que puedan ser elogiados, que están haciendo el bien, sí. deben de captar las imágenes de lo que sí están haciendo mal. Le, exacto. ¿Para qué? Para denunciarlos. Porque ellos no son los que iban en esa marcha en, en esa caravana, en esa idea, caravana, eh, ¿sí? en esa idea de, de hacer una protesta de una manera correcta. Sí, porque van pacíficamente. O va, sea, no, porque van no pacíficamente. Bien. Por eso es dice, y elogiar a los que hacen bien. El los bien. que hacen el bien. Entonces, e, esto nos va a ayudar mucho a que nosotros tomemos la conciencia de hacer bien hechas las cosas. Correcto, así es. Tomar conciencia. Sí. para hacer bien las cosas sí, te, tenemos que buscar de los valores morales y espirituales con más profundidad con más profundidad a, así es porque realmente este uh, la sociedad está formada por familias uh, así es entonces este es muy importante la, la, la enseñanza que se da eh, en la familia en, la, en, el, en el lugar familiar a los hijos este, cuáles son los valores que, que le estás enseñando uh -huh. eh, y, y es lo mismo este allá a nivel ciudad a nivel a nivel país tiene que haber una autoridad uh -huh. que, que, que rija el, el bien y que castigue el mal Exacto, y es sí. como el padre de familia a los padres de familia con los hijos Así si es. los hijos se portan mal si hacen una maldad ¿Qué va, qué, ¿qué va a pasar? pues los vamos a castigar y les vamos a decir, mira hijito esto no se ha, no, no lo debes hacer no se hace eh, enséñate a ser obediente y no hagas maldad así eh, es. entonces hay restricciones y se tiene que obedecer ah, es, exacto pues la, la parte de esta que estamos viendo ahorita de las autoridades porque también nosotros como padres somos una autoridad así es en las escuelas, los maestros son una autoridad. Son una autoridad, correcto. Eh, los policías son una autoridad. Son una autoridad. Los eh, eh, presidentes municipales son una autoridad. Son una autoridad, correcto. Y eh, los presidentes del país, pues son una autoridad. Son una autoridad. Ok. Pero si todos lo hacemos de, de un buen orden, se nos va a elogiar. Así es, así si es. Si lo hacemos mal, se nos va a castigar. Ok. Correcto. Entonces. Es bien importante que tomemos valores morales, cívicos, también. Sí, sí correcto. Espirituales. Espirituales, muy importante. Y si vemos que algunos amigos nuestros están haciendo el mal, dile, hey, hey, hey, espérate, no lo hagas así. No hagas no eso. No vinimos a esto para andar haciendo este daño. Correcto. No es correcto lo que estás haciendo. Tenemos que, que tener esa autoridad y ese carácter. El carácter. Para decirle, hey, eso no está correcto. Exacto, así es. Porque lo Debe que no está de... correcto... Debe... No, no está corre... correcto. Me, me, me recuerdo ahorita de Tino, aquel <ríe> el hermano. El hermanito que nos visitaba en la radio este, cuando estábamos allá en, en, en otra población. Le decía, hermano Cavazón, me decía, lo que está derecho no tiene curva. Pues sí, pues sí, lo derecho no, lo tiene, derecho no tiene curva. Así es. Y menos, curvas y curvas y curvas que... que, que, que no. no. Lo que no, está no, derecho no, es derecho no, y no. se entiende y se comprende. Y es Correcto. como de dónde estar eh, en, en esa obediencia. Así okay. es. Va, vamos a continuar con el verso que sigue. Muy bien. Vámonos al verso 15. El 15 nos dice, Dios quiere que ustedes hagan el bien para que de esa manera... Los insensatos dejen de hacer acusaciones ignorantes en contra de ustedes. Exacto. Hey, de aquí la Biblia ya lo está llamando insensatos a los que nos acusan por lo que estamos haciendo bien. Sí, sí, exacto. No nos debe interesar tanto eso, sino no. que a, a Dios, ¿qué le parece? Dios quiere que ustedes, o sea, nosotros, nosotros. todos, uh -huh. hagamos el bien. Para que sí. nadie hable mal de nosotros. Claro. Porque y, si estamos y, haciendo lo correcto... Y por el respeto también de uno mismo. Eh, exacto. Ninguna autoridad nos va a poder señalar a nosotros si estamos haciendo lo correcto. Así es, así es. Entonces, y esa es la forma que nosotros tenemos que manejarnos. Y tenemos que tomar esa... En la actitud... Es, digamos una sí, sí, este, fortaleza de carácter. Sí, sí. Fortaleza de carácter en, en, en obediencia. En obediencia, sí. Haciendo bien hechas las cosas. Así es. Estamos llamados a eso, mi amado. Estamos llamados a eso, mi amada. Amén. Eh, así que, es. Eh, los que conocemos de Dios, lo hagamos bien hecho. Y los que no conocen de Dios, que empiecen a hacerlo bien hecho. Que empiecen empiecen a, a hacer las cosas de la manera más correcta. Sí, sí, sí okay. que, que, que se forjen los, los, los caracteres de las personas así de es. una manera correcta. ¿Por qué, ¿Por qué mandamos a los niños a la escuela? Sí. Desde el kinder, fíjate. Sí, sí. O, o desde, pre desde el pre desde ahí. Para que se vayan eh, madurando de una manera correcta. Correcta, así No los mandamos a que vayan a, a hacer... No, no, no, no, para que ellos. Maldades, uh, no, no. Para aprend que vayan a aprender. aprendan cosas buenas y, y, y empiecen ellos a, a, a enseñarse, ¿vea? Pues a, a lo que tienen que saber, que es pues leer, escribir y todo lo demás. Poco a poco van dando. Pero también la buena disciplina. La buena disciplina, correcto. Y ahí es donde se va forjando el carácter de la criatura. ¿Y qué pasa con los años? cuando se pierde esa, ese carácter? De buen ciudadano, de, de tener un buen sentido de, de, buen, de, de lo que es. Buena conducta. De sí. buena conducta. Sí. Eh, del de orden civil, del de orden moral, del orden espiritual. Sí. Se nos va desapareciendo con sí. el tiempo. ¿Por qué? Por las malas amistades. Por las malas amistades, o como se le dice en este mundo, las malas vibras, y, y, y este. Be, por decir, en, en los niños, ¿verdad? Este, cuando no no todos los, los niños este, pues son educados de una, una manera este, eh, recta con disciplina, este de, de saber cuándo hacen bien y cuándo hacen mal, entonces este, se van se van en esa línea por aquel niño que, que, que vieron que, que se portó mal, que hizo mala, pues yo también lo hago y y de, y, esa manera, y de esa manera se va, se, se va perdiendo la, la buena conducta. Sí, correcto. Vamos a continuar porque el tiempo se nos está yendo. Bien, el 16 nos dice así: vivan como gente libre. Aleluya. Fíjese, ¿cómo sí. debemos de vivir? Como gente libre. Con, como gente libre, pero dice: no use su libertad como excusa para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios. Qué los, interesante los es que esto. que conocemos de las cosas del Señor. Qué interesante es esto. Sí, sí. Vivan como, como gente, gente libre. Libre. libre. No como esclavos. No como esclavos. ¿Y por qué no como esclavos? Porque miren, a veces los, los malos gobernantes quieren esclavizar a, a, a la es, población. Sí, así es. Ese es el problema con los que son dictadores. Correcto. Que todo es pura imposición. Un padre sí. de familia no debe ser un dictador No Sino que debe de educar a los hijos Educar, educar con los amor Los maestros no deben de ser unos dictadores No Sino unos enseñadores más enseñadores, bien sí. eh, que, que, que den una sana enseñanza sí. Las eh, iglesias, los, los pastores, los, los dirigentes principales de, de cualquier organización sí, No deben de ser unos dictadores No Deben de presentar y enseñar la palabra de Dios tal y cual es Sí, con disciplina, con amor, con, con, con un buen carácter. Exacto. Aquí los dictadores no, no funcionan. En ninguna parte. No, no, no. Entonces tenemos no, que dicen, hacer las cosas como a Dios le agrada. Como a Dios le agrada. Entonces, Así se es. Producen su libertad? Sí. No como una excusa para hacer el mal. Exacto, exacto. Sino vivan. Vivan. vivan como siervos de Dios. Como siervos de Dios. Imagínate tú, mi amada, imagínate tú, tú, tú, mi amado, que tengas esa pasión por Dios, así una entrega de veras a Dios. Y si tú amas de esa manera a Dios, vas a amar a tu prójimo. Así es, así es, correcto. Porque la escritura así si nos lo enseña dice... Ama a tu prójimo como a ti mismo. Uh -huh. No podemos hacer entonces da el daño a nadie. Tenemos que forjarse a clases de carácter. Un carácter uh -huh. que esté que, que, que bien, bien fortalecido. Bien, bien forjado, bien, sí. bien, sí, sí. Para poder hacer el bien. Porque también se batalla para eso. Sí, sí, se, se, se batalla. Se batalla para hacer el bien. Pero es lo más excelente que podemos hacer. Vosotros dices el Señor, vivan. Como siervos de Dios. Como siervos de Dios. ¿Qué? Siempre buscando el, el, el bien para, para los demás. Este, no importando nosotros mismos. No importando nosotros mismos. No, busca el bien para, para tu, tu amigo, tu vecino, tu o sea, para las otras personas. Busca el bien. Ay, me me hiciste recordar ese estribillo que, que hay, ese cántico, ¿no? Uh -huh. Qué lindo es amar. Qué lindo es amar para, para dar. dar, dar alegría, dar felicidad, a, darte a sí mismo. mismo. Eso, eso, es, eso amar. es amar. Eso es amar. Entonces, así es. Qué, qué hermoso es mi amado, qué hermosa mi amada eh, que así pueda hacer esto. Si tú amas como a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmos que no puedas superar. Exacto, exacto. Bueno, eh, va, vamos a continuar. Díganos dónde están, por favor, los que ya están si hay... eh, en, en la línea. Eh, en bueno, la línea. El... Viendo, <risas> escuchándonos, bueno, pues este, comuníquese, ponga un, un mensajito, ponga algo ahí, ponga su nombre, diga aquí estoy, eh, en tal parte. Pues le agradecemos muchísimo. Así es. Eh, y vamos ahora al verso 17. Para Bien, ir ahí cerrando 17, esta porción Sí, digital. así es, entonces El 17 dice, respeten a todos Y amen a los hermanos De la familia de Dios Y teman a Dios Y den honor al emperador Ok, aquí ya está El apóstol Pedro Diciéndonos, respeten a todos Sí Y amen a los hermanos de la familia de Dios Sí, sí Imagínense porque... que todos nos podamos ver Como familia de Dios Sí, no, pues sería algo... Y amarnos, amarnos verdaderamente. Maravillosamente. Este sería otro mundo. No importa que te conozca, que no te conozca, pero que te me enseñe a respetarte, Así que me es. respetes, y que nos respetemos los unos a los otros. Así es. Entonces, y, y que no importa que tú seas mexicano, eh, que seas eh, chino, que seas ruso, que seas eh, peruano, que seas... Eh, guatemalteco, que seas de eh, este, eh, acá sí, de Estados Unidos, de sí, eh, sí, sí. donde seas. Sí, sí, Blanco, es... güero, prieto, eh, de, de color Amarillo, que sea. Amarillo, rojo, que <risa> que, que, eso color no que importa, seas, Claro, claro. Que, que eso no importe eh, de qué color es nuestra piel. Sí, es, sí, es. Y cómo es nuestra lengua Dios nos materna. Ama, Dios nos ama a todos por igual. Exacto, que Dios nos no hay acepción de personas. Que nos enseñemos a amarnos los unos a los otros. Yo creo que eso es bien importante, mi amado. Y miren, cuando esto acontezca, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a tener una sociedad mucho más excelente. Claro que sí. Claro y que vamos sí. a vivir en paz. La paz, la paz del Señor. De una manera tremenda. Sí, cómo no. Genial. Amén. Amén. que Vamos a poder salir de día, de mañana, de tarde, de noche Y no vamos a tener ningún problema Porque nos no enseñamos a amarnos los unos a los otros Amén, correcto, así es Y es la manera que nosotros si forjamos ese carácter así fuerte de, del bien No habrá mal Así es, así es y, y apoyémonos los unos a los otros Para que si conocemos a alguien que anda mal Le vamos a decir, hey, hey tranquilo Van sí, mal. Sí, sí, Van sí. mal. Sí, porque este, es muy importante este, conocer, conocer a, a Dios, eh, porque de esa manera este, eh, somos diferentes. Sí. Somos diferentes cuando ya, ya conocemos al Señor, conocemos su palabra con, y sabemos qué es lo que Él quiere de nosotros. Quiere respeto, quiere obediencia, quiere que, que amemos. ¿Verdad? Así como Él, él nos amó, eh, Él nos amó primero, ¿verdad? Por eso este nos habla ahí en, en Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos que venir al conocimiento de la palabra del Señor, porque es importante que nos amemos unos a otros, en lugar de que haya haya maldad, haya, eh, pues todo lo concerniente al mal, eso no va con Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Señor. Entonces, desde aquí, de esta tierra, tenemos que enseñarnos a ser obedientes y buscar la santidad, buscar la santidad. Sin la cual nadie podrá ver al Señor. Sin la cual nadie puede ver al Señor. Ok, vamos a la siguiente parte que es ya la oración. Así ¿Por qué es. Porque vamos a orar. Lo queremos hacer junto contigo. Amén. Ya sea que estés viéndolo ahorita en vivo, o que veas la repetición, y no importa que lo hagas hoy mismo, que lo hagas mañana, que lo hagas pasado, que el día que, que tú tengas la oportunidad de pasar por nuestro canal, Nuestra que tú veas sí. ese video. Y que sea tu día. Amén, hoy. correcto. Hoy. Siempre va a ser el hoy. No importa que esté grabado. Porque eso lo estamos haciendo para que quede grabado. Sí, así es. Eh, que cada momento que tú lo veas, sea un hoy. Sea un hoy. ¿Por qué vamos a orar juntos? Pues por una mejor calidad de vida familiar. Que tanta M falta nos hace en nuestros días. Así es. Así es. Muchísima falta. Si nos amamos... Como esposos, y si amamos a nuestros hijos, uh -huh. ya estamos amando a la familia. Amén. Y si la familia es amada de esa forma, vamos a amar a los demás. A los demás, claro que sí. Bueno, claro que y sí. si lo hacemos bien espiritualmente, sí. Y estamos bien espiritualmente, esto nos va a ayudar a nosotros y a todo el mundo. Correcto. Por eso esto es para, para todos y para cada uno de nosotros. Nosotros también Así tenemos es. que seguirnos fortaleciendo claro para poder sí. seguir compartiendo lo que es la palabra, la palabra del Señor. La palabra del Señor, amén. Entonces, voy a pedirle a mi esposa que haga una primera oración, y ahorita yo hago una segunda. Amén. Bien, pues oremos. Padre, le alabamos y le glorificamos, Señor, en este momento, dándole gracias, Señor, por la vida y la salud que usted nos da, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder Transmitir por estos medios, Señor, su palabra, su enseñanza, Padre mío. Oh, Señor, en este momento, Señor, le damos gracias, Señor, por las personitas que en este momento, Señor, eh, pueden estar viendo y escuchando este su mensaje, Padre mío, que usted, Señor, Toque sus vidas, toque sus corazones, Padre Santo, y que haya un cambio, Señor, en la vida de la persona, Señor. Y si la persona ya le ha conocido, gloria, gloria a su nombre, porque es necesario que, que le conozcamos a usted, el único Dios verdadero que ha dado su vida por nosotros. Padre mío, en este momento, Señor, le pedimos una bendición muy especial por las familias, Señor, que eh, nos estén escuchando, los padres de familia, las madres, eh, los hijos que estén escuchando este mensaje, Padre. Que se alleguen a usted de una manera eh, verdadera y fiel, Señor, para que ellos sigan el camino de la verdad, el camino del bien que solamente usted lo tiene, Señor. Gracias por su palabra, gracias por darnos a su Hijo para venir a salvarnos, Señor, de este mundo eh, pecaminoso, Padre mío. Pero tenemos que buscarle sinceramente con todo nuestro corazón y estar en su palabra, que seamos obedientes a usted. Padre, gracias, Señor, por darnos esta oportunidad en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mi Dios, le adoramos, le bendecimos, honramos sí, y glorificamos su santo nombre. Sí, mi Cristo. Anhelando, Señor, que cada palabra que hemos expresado, sí, mi Esposo, señor. Señor. venga a es ser de bendición para cada personita que vea el video, ya sea sí, ahorita señor. en vivo o cuando ya quedó grabado. Y que en ello, Señor, vaya impernado. Del amor suyo, sí, de su señor. poder, de su gracia, de su majestad sí, mi Cristo. Para bendecir Señor a cualquiera que pueda estar viendo nuestros videos Ay, Y Padre Dios. Santo, y que cada uno de los videos que hemos hecho, que ya son cientos y cientos Señor, sí, señor. Padre Santo, que todos y cada uno de ellos puedan servir y ayudar sí, para señor. bendecir a los demás ese ha sido el único propósito de estar haciendo esos videos, Señor. El de ser de bendición. Porque tenemos de muchos temas sí, y señor. tenemos los temas de oración. Y Padre Santo, sí, lo único que Cristo. queremos es servirle a usted sí, señor. con pasión. Sí, mi Cristo. Pero también servirle a nuestros oh, pueblos, a estos pueblos que están... Desde sí, Alaska señor. hasta la Patagonia sí, y que están también en Europa y que están sí, en Asia señor. y que están en otras partes. Sí, Padre Santo, sí, señor. bendíganos para hacerte más bendición. Sí, señor. Y a ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado, recibe la bendición recibe, del Altísimo. Recibe la bendición. Recibe la bendición del Recibe la bendición. Donde quiera que te encuentres. Recibe, recibe la o Sea aquí la bendición en Estados Unidos, del señor. O sea en México sea en Guatemala, en Costa Rica, en, sí, en el, Colombia, en sí, señor. Venezuela, en Perú, en Chile, sí, oh Cristo, sí, señor. En, sí, en, señor, en Ecuador, en donde quiera que tú te encuentres, en Argentina, en Brasil, donde quiera sí, que tú Cristo, te encuentres, en Europa, donde, donde quiera que tú te sí, encuentres, señor. en España, en Europa, en cualquier parte de, de, de Europa. Sí, señor, así es, Padre. Sea, Santo, padre. Que ellos puedan recibir esa bendición suya. Sí, mi Cristo. Y que reciban, señor, sea, señor, una bendición especial, nada más porque estaban viendo el video, Padre Santo. Sí, porque padre, hemos estado sí. hablando palabra suya sí, para Cristo. bien sí, de señor. toda la humanidad. Pero también, Padre Santo, en este momento, nos unimos mi esposo y yo en sí, esta señor. oración. Sí, mi Padre. Para reprender todo tipo de enfermedad. Sí, sí. Todo tipo sí, de sí. epidemia. Sí, todo virus, todo, de todo toda virus, enfermedad, todo problema, Señor. De dolores de espalda, de, sí, de rodillas, de brazos, de, todo, de, señor, usted de ya, todo cáncer, de todo lo que pudiera afectar llevó, un cuerpo usted, humano. Todo lo llevó, Señor, ya en la cruz. Padre del Santo, Javier, señor. en el nombre de Jesús. Dice que todo lo que le pidiéramos en oración y creyendo, creyendo lo, recibimos. lo recibimos. Y Padre Santo, estamos declarando, sí, declarando. la victoria, declarando estamos declarando victoria. la bendición, sí, estamos señor. declarando la de sanidad. En estamos declarando de la sanidad. Y a ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi Cristo, amado, empieza Jesús. a moverte, levántate, empieza a darte cuenta de que de Dios ya está tocando tu cuerpo. Sí, que Aleluya. tú ya no tienes nada de problema Bendito allí nombre, donde Padre. estaba. Mueve tus levántate, brazos. Mueve levántate, tus piernas, levántate. En mueve el tu nombre cuerpo, poderoso de Cristo muévete Jesús, para un lado. Muévete para el otro. El y date cuenta Espíritu que el Señor Santo ya está bendiciendo tu tocar, vida. Empieza a moverte. Y ahí está, está la bendición. Ahí está la bendición. Solamente cree. Porque sí. dice la Escritura que para el que cree todo es posible. Sí, recibe aleluya. la bendición. Recibe la bendición. Recibe, recibe. Recibe la bendición. En el nombre poderoso Cristo. de Cristo Jesús. Sí, aleluya. Y a ser Padre Santo damos la gracias, honra gracias gracias señor damos la gloria por su grande amor y damos la alabanza sí señor en Cristo Jesús en Cristo Jesús aleluya señor amén amén amén amén. Amén, y amén sí amén pero si todavía tienes por ahí algo amén. por lo que te gustaría que te pudiéramos apoyar en, con nuestra oración así es, pues. ahí tienes esta lámina mándanos, mándanos tu petición en un mensaje ahí por el whatsapp o bien por el messenger o bien a nuestro correo a hoy.oramos.gmail.com y claro que sí nosotros te vamos a apoyar con nuestra oración y pues gracias te damos gracias también por por estar, por suscribirte y gracias por compartir estos videos y gracias también por darnos un like, darnos un me gusta eh, y gracias, gracias, gracias a todas las personitas que hicieron este tiempo para estar en este tiempo de la oración eh, con nosotros, sus amigos Elida y Rafael Cavazos. Vazos. Así es. Y pues bueno, una enorme bendición de parte de nuestro Dios hacia ustedes. Amén, así es. Decíamos así es. Que, que... Les amamos en el amor del Señor. Todo eso que estaba ahí lastimando, haciendo daño en eh, tu cuerpo, haya quedado ya resuelto. Libre. Libre. Libre, Declarle libre, libre. libre, libre y bendecido de parte del, del Altísimo. Y bueno, de esta manera pues, es. estamos dando por terminado el video de hoy. De hoy, así ya es. 30 y ya vamos a llegar a 34 minutos. Así es, bendiciones Así para todos, recibe un fuerte abrazo y nuestro cariño y las bendiciones del Señor para ti y comparte, comparte este video, Dios te bendiga grandemente. Así es, bendiciones. ¿Cómo reproducciones? ¿Qué? que entraron? ¿Qué que entraron? Bueno, pues. Muchos nomás tiraron unos minutos. Sí, sí, sí, porque es, son gentes que están viendo a ver qué, qué les gusta, a ver qué hay. Uh -huh. Ya cuando son temas largos no, no se quedan. Sí, no, no, no, no, no sé es si problema, el problema es que, que les guste lo que estamos Que les haciendo. guste, sí. sí. Algunos regresarán después, otros no.